Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en la comunidad de La Guama, en esa ciudad, dejó la trágica cifra de una persona muerta y otras cuatro heridas. El fallecido era el reconocido ex beisbolista Nelson García. Familiares de este hoy lloran su pérdida. Bueno, yo cuando a mí me lo dijeron, me dijeron que había tenido un accidente, que iba para La Guama y que había impactado con, con un aguago. El hermano mío que sabe más porque cuando me dijeron que me dijeron que iba en el carro y me impactó con el guado Aquella es el que era el bravo en el deporte. Y a que si era de chiquito le gustaba el deporte. Fue selección nacional. Los juegos, de Nelson Guama fue un hombre que aportó mucho en el deporte. Fue inspiración de los niños. Para que los niños siguieran sus pasos. Y...